¡Hola! ¡Buenas, buenas! Bueno, a ver, voy a sacar las cartas. Hoy voy a hacer una especial para Pisces. Gracias por seguirte, por seguirte, por seguirte vos misma y mirar tu horóscopo. Nada, por seguirme a mí, suscribirte y demás. Bueno, a ver... Bueno, voy a empezar sacando primero un tótem de poder para Piscis. A ver, horóscopo en vivo. <ríe> voy a sacar un poquito de cada una. Esta no, justo justo quedó el juicio de una lectura anterior, pero bueno. A ver, voy a sacar algunas cartas de... Ay, para esta nueva semana de abril, ¿no? Bueno, a ver, voy a mostrar un poquito más. Voy a sacar un par de cartas de cada una. <risa> bueno. Pisis, gracias por seguirme, por suscribirte a mi canal, por comentar, por tu donación. Si me ves en directo, puedes hacer una consulta en vivo cada vez que me veas en directo. Bueno, vamos a hacer un mensaje para vos. A ver, ¿qué tenemos. El perrito. No sé si esta no había salido anteriormente, ¿No? Bueno, pisiste salió el perro. Dice, el perro es la energía del amor incondicional. El perro te entrega el poder de amarte plenamente, de aceptarte y mimarte. Te recuerda que no precisas de nada ni nadie externo a ti si te sabes tratar amorosamente. El perro es un guía guardián que te protegerá mientras trabajas en abrir tu corazón y conectar con el dan, dar y recibir sin condiciones. Conectar con el dar y recibir sin condiciones, bueno. Y por último decía que sueltes el miedo a sufrir por amor y que el perro te custodia. No sé de qué me río, pero bueno. porque sabes por qué me río? Porque a Pisi siempre le sale mucha gente. No sé, para los solteros, ponele. Por eso me río. Bueno, Pisi, te salió también la carta de Osana. Dice, este símbolo pide que restaures la armonía energética en tu hogar o espacios que consideras tuyos. La energía que emitimos al entorno con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones se acumula y puede generar mayores malestares en los seres que la frecuentan. Un espacio vibrando alto hará que tu sanación sea aún más profunda y lograr así vibrar en la energía que buscas vibrar. Consejito entonces dice, busca algo para sahumar tu casa. Eh, como puede ser incienso, palo santo, mirra o alguna planta sagrada. De limpieza como puede ser la ruda, lavanda, menta. E intencionando desde el corazón, pide al universo la purificación de todo tu ser o de tus espacios. Pronto te sentirás mejor, ¿no? Bueno, el tarot te está hablando de dos cosas acá. Del miedo a sufrir por amor y, por otro lado, de las malas vibras. Así que, piscis, bueno, saumá, limpieza energética urgente, ¿no? Obviamente. Pero aparte de las limpiezas energéticas, energéticas también, ay, es eh, como pensar, ¿no? Si es positivo o cómo sería. Bueno, se cayó la carta de las pasiones también, ¿no? ¿Qué te apasiona de este mundo? A ver qué dice. Dice pasiones, progreso, enmienda, acontecimiento, sabiduría y bienestar. Bueno, bastante bastante optimista está saliendo la lectura, ¿no? Bueno, hay que ver Mira, hay un par de cartas acá sueltas. Las saco también. Bueno, te vuelvo a leer. Dice, pasiones, progreso, enmienda, acontecimientos, sabiduría y bienestar. Es como si fuese que vos querés avanzar con algo, pero hay como una especie de, no sé, de peleita, de discusión, puede ser. Y van a pasar cosas en base a tus conocimientos. Si estudiaste algo o no sé a qué te dedicarás, es a planificar bien una situación, ¿no? Planificando bien la situación y utilizando todos tus conocimientos vas a tener bienestar, dice. Y aparte se cayó el oso este. <risa> el oso es una energía, bueno, no sé si alguna vez viste algún documental de algunos o cómo son, ¿no? Eh, es una energía de protección. Acá sale, también en estas cartas que se habían caído acá, una mujer pensando en... Los sentimientos, ¿no? O en alguien del pasado, sinceramente. Entonces, como te decía el perro hoy, que sueltes el miedo a sufrir por amor, ¿no? Y acá te sale la cruz antes también. Esta me da la sensación que es una energía para una mujer, ¿no? O si te interesa una mujer o alguna mujer muy importante en tu vida. Es una energía de movimiento hacia... Una energía masculina, ¿no? ¡Ay, el perro otra vez! ¿Qué pasa con los perros en tu vida, ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tenés perritos? Bueno, el perro es la energía fiel, ¿no? Que recomiendo rebobinar el video para volver a verla. Pero bueno, acá siento que, sinceramente, ¿no? Es una cuestión sentimental pasional lo que se está viendo en esta lectura. Es una mujer que viene de estar muy indecisa o de por lo menos no poder tomar decisiones por dogmas o por eh, cuestiones con las que, eh, no sé... Esto puede ser una energía de querer quedar bien con alguien, ¿no? Y también está esta energía de protección. Protección de los hijos, protección de vos misma, ¿no? Sinceramente. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? No, es media confusa la lectura, ¿no? Dice, vidas pasadas, el loco, intensidad, ser una mujer de nuevo. Por tercera vez, ¿no? Si sos mujer, piscisos sos vos. Eh, bueno, y la mujer... Hacia la derecha de la mujer está el hombre. O sea, que es claramente una mujer para mí, para mí desde mi punto de vista. Es una energía femenina que está avanzando hacia el encuentro con una persona. Para mí, si hace mucho tiempo que no te ves con alguien, puede ser que te encuentres, ¿no? Esto igual es después... No, esto puede ser un encuentro con alguien por cuestiones de salud, inclusive. Eh, pero es alguien con quien va a salir todo perfectamente, ¿no? Es una energía de amistad la que se ve acá. Más allá de que decía que con las pasiones iba a estar todo medio conflicto ¿no? Eh, bueno, acá aparece una mujer que puede ser de Tauro también, puede ser de Géminis y, o ascendente Géminis suponete, y una energía masculina vibrando en abundancia y siendo más consciente de qué, de los buenos sentimientos para mí, ¿no? Siento como que venían de una especie de conflicto anteriormente. Pero ya se aparece una liberación inclusive también como que hay un, una forma ya de liberarse de los conflictos anteriores por los que uno estaba atravesando, ¿no? Te lo vuelvo a leer, dice, pasiones, progreso, enmienda, latiguito. O sea, vos querías avanzar con algo, ¿ves? Aparece una mujer también mirando hacia un futuro. El pasado, no sé, súper picante. Pero por otro lado, es como que se está estudiando la situación o la manera de acercarse a una persona... Creo que esto es sentimentalmente, ¿no? Pero por otro lado, es como que hay un miedo a que alguien te lastime. Viste que el perro decía, soltá el miedo a sufrir por amor. Entonces, es como que por ahí puede haber una especie de auto boicot. A esto quiero llegar, <ríe> con esa lectura. ¿Qué es lo que siento, no? Porque si se ve que el pasado fue medio pesado y el futuro es optimista, sobre todo fraternal, eh, ¿qué es lo que sucede, no? <ríe> no sé, miedos nada más, simplemente. Te lo vuelvo a leer porque creo que tiene que ver con esto, ¿no? que dice que acá hay una energía de amor incondicional más allá de ciertos obstáculos que hubo eh, y que mmm, si estás solo sola que te ames a vos mismo o a vos misma, que te aceptes, ¿no? Eh, y a la vez también dice que no necesitas de nada ni de nadie, de ningún consejo externo ni nada de eso, ¿no? Eh, la idea acá es eh, soltar más que nada el miedo. <risa> eh, de todas maneras, siento que si te interesa a alguien a nivel sentimental puede haber encuentro y todo, amistoso, eh, liberándose de no sé, cosas que han pasado en un pasado muy lejano, puede ser inclusive, ¿no? Siento que hubo un distanciamiento. Bueno, es eso lo que quería comentar. Básicamente, la verdad es que me parece media confusa por un lado la lectura y por otro lado siento que Acá lo que pasa es que puede haber una situación de malos pensamientos, sinceramente, ¿no? Como que todo lo que no se pueda estar dando es porque uno está mal enfocado, mal enfocado o mal enfocada, ¿no? Es como decir, bueno, en realidad hacia donde me tengo que dirigir es hacia acá, pero no quiero o me da miedo a sufrir o tengo miedo a que pase esto o lo otro. Sinceramente, como que siento que todo depende de uno y que las cosas están mejor de lo que uno piensa, sobre todo. Bueno, es la sensación que me da, sinceramente. Me parece bastante optimista. Eh, así que, bueno, espero que haya gustado. Recordad que esta es una energía general, obviamente. Recordad mirar tu ascendente. Las otras lecturas que hablo de astrología también. Y también hago lecturas personalizadas. Siempre dejo acá en los comentarios, hago carta astral con tránsitos planetarios y tarot. Este, de modo privado, ¿no? Así que bueno, es general obviamente Bueno, nos vemos en la próxima Mando un abrazo, nos vemos